Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a estudiar los músculos que forman el grupo de los glúteos. ¿De acuerdo? Eh, comentaros que eh, en este grupo tendría que haber tres músculos, que es el glúteo mayor, glúteo medio y el glúteo menor. Nosotros vamos a, en principio, a estudiar lo que es el glúteo mayor y el glúteo medio, ¿vale? Y, eh, bueno, pues en clase sí que veremos el, el glúteo menor. Eh, ya sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es ver esta imagen para eh, ver la localización de este, de este músculo. Y vemos que bueno, está en la cara posterior del muslo, que es grande, es superficial, ¿de acuerdo? Y eh, antes de nada, bueno, pues va a cubrirnos al... Lo que sí, si sí, nosotros eliminamos este músculo, lo que va a hacer es cubrirnos el, el glúteo medio. Eh, si empezamos a, a reseccionar músculos, ¿vale? podemos ver que su, bueno, su inserción eh, proximal eh, la vamos a, a tener en lo que es la cara posterior del hídeo, ¿vale? lo que es la parte posterior de la cresta ilíaca. También va a coger la superficie posterior del sacro ¿vale? y del coxis. Y su eh, inserción distal... La vamos a tener lo que se denomina el tracto o banda iliotibial, que la tenemos aquí. Vale, entonces, bueno, si nos fijamos aquí, pues perfecto, vemos todo el músculo y sus inserciones, la, eh, bueno, pues, su inserción proximal y su inserción distal. Si nos pasamos al. A ver ¿dónde está esto ahora? Aquí, este. A ver, aquí tenemos el glúteo medio, ¿vale? Pues si yo lo que hago es eh, retirar el músculo, eh, el glúteo mayor, ¿vale? Hacemos una retiramos la pasta, ¿vale? Me voy a quedar con lo que es el glúteo medio, es, está, bueno, pues es, un, es más profundo <ríe> su, su inserción proximal la tenemos ahí también localizada, de acuerdo, en lo que es la cresta, la cara posterior del niño, de acuerdo, en lo que es la cresta ilíaca y lo característico es que su inserción distal eh, la vamos a encontrar en el trocánter mayor del, del fémur. Eh, ¿Qué acciones principales van a tener uno y el otro? Bien, pues eh, la acción principal que va a desarrollar el, el glúteo mayor, ¿vale? es la extensión del muslo. Bueno, tenemos aquí, yo lo pongo aquí en este, en este dibujo, ¿vale? Y la rotación lateral, también, del muslo. Bien. Mientras que el glúteo eh, medio lo que realiza es la bueno ¿vale? y la rotación medial. Bueno, entonces, con todo esto ya podemos pasar al cuadro y empezaremos a cubrir. Bien, eh, del glúteo mayor, bueno, pues, eh, lo que sí, que lo he comentado, es que contribuye a formar la prominencia glútea, que bueno, lo que es el culo normalmente, lo que conocemos como culo, un respingón o tal, el, el causante de tener un culo respingón o no, es el músculo del glúteo mayor. Bueno, vamos a poner aquí que lo vamos a localizar donde, en la, bueno, cresta ilíaca, ilíaca, ¿vale?, en la cara o pues en la parte posterior. ¿Vale? Y su inserción eh, distal la vamos a encontrar ¿dónde? en lo que es en la banda o el tracto banda, o trato iliotibial. Mientras que el glúteo medio, ¿vale? también nos lo vamos a encontrar en la cresta ilíaca, Bueno, y su inserción distal la tendremos en el trocánter mayor del fémur. Mayor del fémur. Las eh, acciones que van, la acción principal que va a, a, a realizar el glúteo mayor, vale, será la extensión del muslo, ya la ponemos aquí, la extensión del muslo. Por tanto, extensión del muslo y la rotación lateral. Mientras que el glúteo medio, cuando lo que haga, la acción principal que realizará será la abducción y la rotación medial del muslo. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en clase.